Hace un par de semanas, estuvimos conversando un poquito sobre lo que era la libertad de expresión en términos generales y una cosa que se me quedó por fuera, para profundizar un poco es el discurso de odio el discurso de odio es otro de esos conceptos que se usan muchísimo y muy variadamente para referirnos a muchas cosas que no necesariamente son discurso de odio creo que todos habremos visto gente en redes sociales en que ante cualquier expresión grosera, insulto, expresión odiosa, nos dice, eso es discurso de odio. Eh, y eso no es cierto, el discurso de odio es algo sumamente específico que solamente se da en casos muy particulares. Al ser un límite a la libertad de expresión, el discurso de odio es una de las principales razones por las cuales se restringe el discurso en línea y también fuera de línea, en la televisión, en los medios de comunicación, en cualquier lugar. Cuando hay discurso de odio, se considera que está justificado restringir esa expresión. Por ende, no cualquier cosa puede ser discurso de odio. Tienen que darse unos casos bien particulares. El primer escenario que tiene que darse es que haya una amenaza real. Esta amenaza puede ser potencial, puede ser de, en diferentes gradaciones, no necesariamente tiene que ser una amenaza física, puede ser una amenaza a la integridad psíquica también, pero tiene que darse una amenaza no basta solamente con que yo diga ah, te odio y eso es de partida la barra primera que hay que, que cruzar y el segundo factor que es esencial es que no todos estamos protegidos contra el discurso de odio porque el discurso de odio se da cuando alguien es atacado en razón de una categoría específica protegida es decir si alguien es atacado en razón de su raza si alguien es atacado en razón de su religión ese tipo de discursos que van dirigidos a deshumanizar y amenazar a una cierta categoría de personas que tienen una posición en la sociedad que de por sí es, eh, está en minusvalía o está en una situación de fragilidad ese tipo de discursos pueden ser considerados discursos de odio este tipo de expresiones se considera que pueden llevar a materializaciones de intolerancia, violencia y hostilidad que hacen difícil para esta persona vivir en una sociedad libre y democrática es decir cuando una persona por ejemplo que es homosexual experimenta constantemente ataques y amenazas hacia su integridad física psíquica eh, personal por su orientación sexual entonces esta persona no puede hacer su vida de manera normal, no puede participar democráticamente en la sociedad no puede expresar su opinión tan libremente porque sabe que ante cualquier cosa que pueda hacer va a surgir este tipo de amenaza esto es algo que, en, en, por supuesto en menor medida, pero también es así las eh, mujeres que hablamos de feminismo en línea lo vemos constantemente eh, es muy común experimentar ataques que van directamente no a lo que la persona piensa, sino a decir te voy a violar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a decir cosas que me demoneticen el video. Eh, y ese tipo de ataques lo que hacen es que la persona se restrinja de participar activamente en el discurso eh, colectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo una cosa de estas, si voy a estar enfrentando ataques durante tres días y después va, va a suceder que... Alguien encuentra dónde trabajo y alguien encuentra dónde vivo y alguien encuentra quién es mi pareja y empiezan a mandarle ataques también a mi pareja y empiezan a, como, como sucedió con Gamergate, a mandar pizzas a mi casa para que ellos sepa que ellos saben dónde vivo. Ese tipo de ataques ya están cruzando una frontera muy clara que pasa a ser una violencia real. Hay un área gris, digamos, de... Eh, tipos de violencia que por lo general no solían ser considerados violencia real pero que en efecto lo son cuando una persona recibe acoso constante durante varios, varias horas o varios días y ese acoso a pesar de que no se materialice en amenazas como ir a tocarle a la puerta a la persona pero sí se materializa en correos electrónicos, en mensajes, en, en otras cosas ese tipo de amenaza es una violencia psicológica y en efecto si yo consigo que la persona se sienta amenazada, se sienta restringida de participar en el discurso público de manera normal como cualquier persona, entonces eso caracteriza como acoso. Entre el acoso y el discurso de odio hay una línea sumamente fina que viene dada justamente por este tipo de factores. Estoy atacando a la persona no por lo que está pensando, sino por ser negra, por ser homosexual, por ser mujer, por ser judía porque estoy atacando a la persona? Y una vez que cruzamos ese límite, empezamos a pasar a la deshumanización. Cuando vemos este tipo de mensajes que, por ejemplo, atacan a los inmigrantes y dicen que todos los inmigrantes son delincuentes, todos los inmigrantes son sucios, los inmigrantes traen enfermedades. Ese tipo de ataques que son deshumanizantes de una categoría de seres humanos, como todos ya sabemos, conducen a extremismos políticos que pueden darse consecuencias sumamente graves. Y es por esto que la historia del discurso de odio tiene un arraigo mucho más profundo en países como los de Europa del Este, donde las restricciones al discurso son mucho más estrictas, en particular en cuestiones que tocan esa historia dolorosa que estos países traen. En el caso de América Latina tenemos circunstancias que son variables, es decir, sí tenemos discurso de odio, sobre todo del tipo que vengo mencionando, discursos de odio raciales, discursos de odio relacionados con la orientación sexual, con la preferencia sexual, con el género, eh, pero no tanto con la religión como por ejemplo en, en el caso de Europa. ¿Qué sucede? Que las leyes de discurso de odio en América Latina vienen siendo utilizadas para control político y social, es decir, países que crean leyes eh, que están en principio dirigidas a restringir el discurso de odio pero que en realidad lo que buscan es restringir potenciales ataques a personas que están en el poder, a políticos eh, o sencillamente restringir discursos críticos en general eh, metiéndolos bajo el paraguas del discurso de odio y por esta razón es que el discurso de odio en la ley tiene que estar extremadamente bien definido y delimitado y estos parámetros tienen que ser sumamente claros cuando tenemos leyes que son amplias, que son vagas, en las cuales puede entrar cualquier cosa. Lo que estamos haciendo es dejar discrecionalidad absoluta a los gobiernos que estén de turno para determinar qué cosas pueden ser restringidas. Y eso, como les digo, ni siquiera es un arma de doble filo, es un arma de un solo filo y va para nuestra garganta. El otro tema es eh, que el discurso de odio está... En, prohibido en todas las redes sociales, porque es una limitación muy básica de la libertad de expresión en términos de equilibrio de los derechos humanos. Estamos atacando los derechos humanos de otros seres humanos y en consecuencia esto no está permitido ni está amparado dentro de la libertad de expresión. ¿Qué sucede? Que como es sumamente contextual, lo que se considera discurso de odio desde una plataforma hacia el contenido que estamos viendo en la red va a variar muchísimo eh, de un país a otro. Y en ocasiones vamos a ver que las plataformas restringen contenido que ellas consideran que puede ser discurso de odio, cuando en realidad en el contexto específico no lo son, no categorizan. Por ejemplo, un mensaje en el cual dos personas que son venezolanas se saluden la una a la otra con marica. Eh, mis amigas que están viendo esto, mis amigos que están viendo esto, a quienes les han dado de bajos mensajes en Twitter, por esto, que lo sé porque pues, soy yo a la que le dicen marica, eh, podrán encontrar que esto en Venezuela no tiene esta gravedad, a pesar de que podemos debatir si es todavía ofensivo, porque sigue siendo, sigue teniendo un, un origen homofóbico, eh, no es discurso de odio, porque no está deshumanizando, no está eh, buscando ser un ataque, sino que es simplemente una muletilla en cambio en otros contextos esto no va a ser necesariamente así sino que es considerado un insulto grave o un slur y por esta razón es sumamente difícil aplicar estas normas contextualmente de acuerdo con los parámetros adecuados para cada sociedad y esto básicamente se comió a las plataformas y sigue hoy en día siendo un problema grande de moderación de discurso en redes sociales. Pero este tema se me queda ya para otro, otro momento. Bye.